tarde bueno os envía esta mañana lo que queríamos eh, dar esta tarde ¿no? eh, enseñaros un poco los fundamentos un poco de, de entomología porque yo creo que hay que saber el por qué de dónde estas imitaciones el por qué hacemos estas estas imitaciones de artificiales de dónde vienen estos insectos y también pues las partes ya lo veis las partes de la mosca las herramientas que utilizamos todos estos materiales que cada vez se van innovando más. Y bueno, luego yo creo que montajes básicos podemos hacer algún montaje de la gente que tiene por ahí el torno. Y preguntas varias. Eh, voy a hacer esto lo más rápido posible porque yo creo que lo mejor es eh, hablar y, y que vosotros digáis qué problemillas tenéis o en qué podemos ayudaros. Eh, la mosca, bueno, pues en realidad nunca podemos hacer una mosca como es la, la imitación real, ¿no? lo, lo que hacemos son imitaciones ¿vale? de los insectos naturales, eso es lo que a la mayoría nos gusta. ¿no? Siempre eh, hay unas formaciones más realistas, otras menos, pero lo que intentamos es engañar a la trucha imitando lo más parecido al natural. Ya no solo en insectos, sino también imitar peces, crustáceos, las, los saltamontes todo tipo de, de, de insectos o de, o de especies que habitan cerca de los ríos, ¿vale? por eso también a veces incluso lo que se comenta aquí, ¿no? que no se imita nada concreto, porque la verdad es que un atractor o un streamer, pues poco tiene que semejarse con nada de la naturaleza, pero provoca el ataque. Entonces, eh, en cuanto a lo que es las moscas que imitamos, eh, es importante... Eh, la forma. Esto ya sé que hay mucha gente, eh, podemos hablar, podríamos dedicarle horas a ver si es más importante la forma, el color, el tamaño, el comportamiento. Esto nos daría para un debate entre nosotros y al final saldríamos de aquí sin nada decidido. Por eso pone en qué orden es importante. Pues la verdad es que cuando estas cuatro condiciones se unen es cuando es verdaderamente importante. Cuando hacemos una forma que imita a la natural, hace una deriva, o sea, un comportamiento natural, un tamaño como la mosca que estamos o el insecto que estamos imitando y de un color aproximado a lo que se está eclosionando. Si todas esas cuatro componentes los juntamos, tenemos mucho avanzado de que la trucha tome nuestro engaño. Vamos a hablar un poco de entomología. La verdad es que en el tema de entomología, pues es una locura, ¿no? Hay gente que ves por el río que, que te dice el orden, la, vamos, hasta el, el padre de la mosca, que ve por pues, volando. Y esto es harto complicado para todos nosotros, por muy acostumbrado que estés a ver eclosiones. Entonces, con que nosotros sepamos diferenciar estos cuatro órdenes, llevamos mucho andado a la hora de hacer las imitaciones. Aquí a la derecha podéis ver las alas de los insectos, estamos hablando siempre en insectos en seca, en arriba en superficie, de cómo van dispuestas. Entonces por un lado tenemos el orden de las efémeras, con los vétidos, efeméridos, efemerélidos, un montón de familias diferentes y sobre todo lo que diferencian son los tamaños ¿vale? está aquí arriba, generalmente las alas como veis van en V, luego tenemos los tricópteros que dentro de los tricópteros hay un montón de familias y órdenes, de frigánidos, los riacofilas, en fin estos insectos generalmente llevan las alas plegadas, lo podéis ver aquí, de acuerdo, y los montajes que, hará, que hagamos eh, secas irán así, con las alas plegadas, generalmente en, en V pero hacia abajo, invertidas a como es la efemera de aquí arriba. Tenemos los pérridos, ¿vale? que van planas, lo que son las alas, los dictros. ay, perdón. Los díteros, vale, que podéis ver que van más o menos planas y esta disposición de las alas es la que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerlas artificiales. En los insectos acuáticos hay varios componentes de su, de su cuerpo que tenéis que tener en cuenta. Una es la cabeza, la tenemos aquí delante el tórax, que esta parte de abajo de la cabeza, la que está pegado a las alas, las patas, que generalmente es lo que hacemos con los cercos, con los hankles, con, con, con esas, con el cul, con muchas veces con el pelo de, de liebre, o hacemos con, con el, la liebre ártica, esas patitas, tenemos las alas, vale el abdomen, que es toda la parte que llega de abajo de, de lo que es el tórax, y los cerdos, que es lo que imitamos generalmente con fibras de gallos de león o con otras variaciones. Dentro de, para no marearos con, con muchos insectos, ni con que tengamos claro las imitaciones para efémeras y tricópteros, tenemos casi que el 80% de las situaciones de nuestras imitaciones dentro de nuestra caja. ¿Por qué? Porque una parte importantísima, un porcentaje importantísimo de lo que veamos en el río son efémeras y tricópteros. Son los dos mayores órdenes que tenemos en el río. Entonces aquí os he puesto el ciclo de vida de las, de, de las efémeras Aquí tenéis en su estadio de huevas, ¿vale? que están eh, dentro de, del agua del río, las ninfas, cuando, cuando van madurando, las emergentes, que lo, como su nombre indica, suben a la superficie, rompen el saco alar, despliegan las alas y se despegan de la, de la película del agua. Todo ese estadio que han estado dentro del agua lo rompen y suben a la superficie. En ese momento se les llama subímagos, ¿vale? porque están, digamos, haciendo eh, un proceso de, de su metabolismo para poder procrear. Este proceso dura unas 24 horas, 48 horas, según las especies, donde van a estar fuera de la superficie, en las ramas, en las eneas, cerca del río... Y en un momento determinado donde ellas maduran durante estas 24 o 48 horas, los machos y hembras se aparearán, ¿vale? Y se, convert... bueno, se van convirtiendo en ímago, que es un otro proceso dentro de la misma metamorfosis. Y una vez hecha la puesta en el agua, esas huevas bajan abajo al fondo del río y vuelve otra vez ese proceso maravilloso. ¿Qué vida tiene una fémena Pues puede tener de un año, año y medio, dos años máximo de vida dentro de lo que es el agua. ¿vale? Tanto el estadio que está como huevo y ninfa, como el estadio que hay de subímago e ímago. El SPEN es cuando una vez deposita las huevas, quedan muertas y a la deriva por encima del agua. Por eso muchas veces hacemos imitaciones que van placadas totalmente. En los tricóteros pues es muy parecido también, depositan las huevas en el agua, llevan un estado de, de ninfa, ¿vale? donde llevan a cabo un desarrollo, en el momento en que, que van cogiendo fuerza, que llevan a la madurez, como pupa, de ellas, muchas de ellas se construyen sus casas dentro del agua, conforme la especie, es curioso que cada especie tiene su, su forma de hacerse las casas, como si dijéramos eh, las casas que hay en Pirineo, no las mismas que hay en la serranía de Cuenca o las mismas que pueda haber en la costa mediterránea. La formación de las casas depende de la especie también y de los materiales que tenga el río. Unos los hacen de piedra, otros los hacen con arena, otros mezcla, otros con. Con detritus, con maderas. Es súper curioso. Lo verdad es que la vida de los chicoteros es una de las cosas que más me apasionan a mí. Porque eh, es una pasada cómo pueden apegar todos, todos estos eh, residuos que hay en el río, cómo pueden apegar para hacer una casa, como, como vemos aquí abajo. Es más, eh, el Científico Anglers, que es una multinacional que se dedica a. Pues a, a resinas, a pegamentos, que eh, estuvo estudiándolo mucho tiempo en sus laboratorios científicos, la vida de los tricópteros, para poder luego eh, llevar a cabo eh, esa resina y esos es epóxidos que ahora tenemos, que dentro del agua son capaces de, de fraguar. O sea que la verdad es que es un, es un insecto que a mí me apasiona más que las eféminas. Por este hecho, por cómo hace esos habitáculos dentro del agua con la corriente. Es que es apasionante. Como los humanos somos tan buena gente y la economía no nos mueve, pues eh, a unos joyeros de la Quinta Avenida de Nueva York se les ocurrió también la idea de meter tricóteros en unos estanques y, y hacerlos desarrollar su vida allí para metiéndole granitos de, de oro, que hicieran esos estuches y luego los venden. O sea que los tenemos también currando por ahí. ¿Vale? Eh, con las imitaciones que, que podemos hacer con nuestras manos, podemos imitar todos los estadios de vida, de, de lo, tanto de las efímeras como los insectos. ¿Vale? La vida evolutiva. Eh, las partes de una mosca artificial, pues aquí las tenéis, más o menos, a, estoy hablando siempre de insectos eh, en seca, ¿no? insectos arriba de la superficie. Los cercos, vale que es la parte de atrás, el cuerpo segmentado o no, las alas, que las tenemos aquí, que siempre son un poco más altas, que es el, que es el collar, que son los pelos, el jankle, la brinca que son los segmentos del cuerpo de las efémeras, la cabeza, que es la parte de aquí arriba, y las patas. Herramientas de montaje, pues desde un torno, con el que tenemos que presionar el anzuelo y poder calzarlo para poder atar todos los elementos, y desde ahí, pues portabobinas, las tijeras, imprescindibles, que corten bien no hagáis como yo, unas pinzas de hambre para, para poder rodar la, los cuellos de gallo o cualquier otro elemento como, como las fibras de, de faisán o, o de pavo real, para poder darle vueltas al cuerpo y el whip finisher que es, eh, que es el anudador final, aunque muchos lo hacemos a mano, eh, bueno ya veréis diferentes formas de de ese dado final de llevarlo a cabo, un punzón fundamental para aplicar, pues para separar, eh, por ejemplo la, el hilo de montaje cuando queremos meterle entre medio de ese hilo de montaje unas fibras o bien para aplicar un poco de barniz o de epoxy o de, en fin, el punzón es necesario, un igualador de pelos para hacer los tricóteros para que todas las alas queden más o menos eh, en paralelo y un cardador o trenzador de dubin que puede valer también pues cualquier parte macho de una, de, ya lo diría de lo que tenemos de velcro, el macho del velcro para ese, esos pelillos deshilacharlos de y que queden sueltos en cuanto a los anzuelos pues hay tres partes fundamentales, antes eran cuatro, ahora siempre hablamos de tres porque como ya estamos hablando siempre de anzuelos sin muerte, pues ya no tiene sentido el hablar de, de lo que es el, la muerte. Entonces ahora mismo los anzuelos es el ojal, que es la parte de, delantera, la tija y la curva. Generalmente, eh, esto es una cosa mía, eh, la distancia de la tija, que es esto de aquí, lo veis aquí, suele ser la distancia que le pongo yo para los cercos, para la seca, y la distancia para la altura del hancle ¿De acuerdo? Esta medida es la que yo utilizo, desde aquí hasta aquí, me sirve de medida tanto como para poner los cercos de, de las secas, como para levantar los postes, o lo que quiera colocar en, como hackle, ¿vale? Esto como cosa fundamental y general, ¿eh? Luego, tipos de anzuelo, pues hay, pues lo pone aquí, hay rectos, cortos, curvos, generalmente eh, lleva denominaciones como 1x, 2x, 3x, que es una vez la distancia normal, ¿qué es la distancia normal? Pues un estándar que se creó, generalmente suelen estar, se toma como, hay una distancia de longitud que se tomó como un estándar, y a partir de ahí es 1x largo, 1x corto, 1x grueso, 2x, cuando le decimos es dos veces la distancia esa, dos veces el grosor, ¿vale? Y la forma del ojal de la parte delantera, pues puede ser o proat, o sea, hacia arriba, hacia abajo, recto, Conforme el también va a ser la navegación de los insectos. Luego, los materiales que vamos a utilizar, pues van a ser, para poder unir todo, vamos a tener los hilos de montaje, que pueden ser de diferentes grosores, y eso ya, conforme si estamos utilizando una seca, una hogada, una ninfa, un insecto terrestre, pues utilizaremos hilos o más gruesos o menos. Generalmente siempre con el color de lo que queramos montar encima, generalmente con la tonalidad para que no destaque, o a veces queremos que destaque, eso también depende del montaje. Luego tenemos los cercos, que es donde va a apoyar la parte de atrás de, de las secas, que puede ser de pluma de gallo, de león, de otras aves sintéticas, naturales, esto ya es todo un mundo que, que, bueno, iremos abriendo los ojos. El abdomen, que es el cuerpo, pues puede ser de hilos naturales o sintéticos, ya sea rayón, chenil, terciopelo, seda, en fin, es que hay tantos, y últimamente incluso podemos hacer los cuerpos de, de cul de canar, podemos hacer los cuerpos de, de oreja de liebre, se pueden hacer... De fibras, de plumas, de faisán, de kill, de pago real, de desbarbado, sin desbarbar, con dubins, con cintas de plástico. O sea, es que es tal este mundo, lo que quería comentar es que no hay límites. No os atenada, ni os atenace, es que esto lo hacen así. No. Luego ellas deciden. Al final ellas deciden. Por mucho que nosotros os digamos, unos patrones, una, un estándar que todos usamos, eh, inventar, lanzar la imaginación, probar, es lo bonito del montaje y la magia que tiene, ¿no? El estar montando algo de oye, voy a probar, a ver esto, ¿por qué no? No hay límites. Eso creo que tiene que estar en el, en el día a día y en cada sesión de pesca donde vayáis. Después, muchas veces, se brinca o se anilla... También muchas veces con, conforme a la tipología de, la, de los peces que queramos eh, atrapar o engañar. Hay, hay algunas ocasiones que no admiten ningún tipo de, de anillado que sea con brillos, otros sí. Todo esto poco a poco lo, lo veréis viendo, porque tenemos un, en España tenemos tantos ríos, tantas masas de agua, tantas formas diferentes, tantos tipos de trucha y espacios. Y, que son diferentes y cada una utilizaremos unos recursos u otros conforme también si está muy pescada si no están vale a la hora de hacer el toras pues fíjate desde el dubin de pelo natural el sintético podemos hacerlo con hilo abultando con hilo el toras es lo que va arriba del abdomen ¿vale? la parte ya final cercano a, a lo que es el, el ojal del anzuelo podemos hacer con plumas de pluma de pavo, luego el collar o el hankle que llamamos, pues el 90% de las, de las moscas secas se suelen hacer con plumas de cuello de gallo, de cul de canal y ahora con, con el, la liebre de Ártica. Y las alas, pues fíjate, desde puntas de pluma de cuello de gallo, de león, de cul de canal de pato, de perdiz, de ciervo, en fin. Es todo, todo un mundo y la cabeza se finaliza con el hilo de montaje, no tiene más. Y bueno, con esto ya hemos acabado, espero no haberos enrollado mucho y bueno, abrimos micro...